días. Eh, vamos a comenzar con las mesas eh, de diferentes presentaciones. Vamos a comenzar con la mesa 1 Le voy a pedir a Jerónimo Grondona que se acerque. Eh, estas mesas, como dijo Fabián, bueno, van a trabajar diversos temas que tienen que ver con distintas aplicaciones de las terapias de tercera ola en distintos contextos. Y bueno, en este sentido, eh, Jerónimo lo es un licenciado en Psicología de acá de la Universidad de Buenos Aires, es psicólogo de planta del equipo de adicciones del Hospital Álvarez y es docente de la facultad también y de la Asociación Argentina de Salud Mental. Así que bueno, le doy la palabra a él para que comience con su presentación. Bueno, muchas gracias. Eh, buenos días a todos. Eh, me voy a parar un cachito, puede ser... Bueno, buenos días a todos. Eh, yo les voy a contar un poco eh, acerca del de modelo conductual, de, cognitivo-conductual de las adicciones y cómo la mindfulness, la práctica de mindfulness podría este, ser una herramienta efectiva para el tratamiento de esta patología. Este, dentro de un contexto de tratamiento mayor, por supuesto ¿no? Lo primero que me gustaría es contarles un poquitito Cómo nosotros conceptualizamos las adicciones ¿sí? eh, Básicamente, para nosotros las adicciones Son una conducta aprendida Están basadas en un comportamiento aprendido ¿sí? Este comportamiento tiene algunas características particulares Es un comportamiento compulsivo Esto quiere decir que las personas no pueden detenerlo por el simple, apelando simplemente a su voluntad eh, por otro lado hay una serie de creencias que facilitan eh, el desarrollo de este comportamiento y por último es un comportamiento que tiene una cierta utilidad en particular ¿sí? sirve para regular las emociones, es decir eh, sirve para aumentar las eh, sensaciones de placer y disminuir el sufrimiento, ¿sí? eh, Como las sustancias son bastante efectivas para cumplir esta tarea, eh, entonces este, este comportamiento empieza a ser reforzado, ¿sí? Recibe refuerzos positivos casi inmediatamente, ya que rápidamente una persona al consumir determinada sustancia puede eh, modificar sus estados de ánimo eh, y entonces eso hace que el refuerzo positivo de la conducta sea inmediato, mientras que eh, por supuesto que tiene consecuencias negativas el consumo de, de sustancias, ¿no? pero estas consecuencias se pueden experimentar recién a largo plazo. Los refuerzos negativos del comportamiento son a largo plazo y entonces se dan cuando el hábito ya está completamente instalado. ¿sí? Bueno, esto más que nada para entender un poquitito cómo, cómo funcionan las adicciones. ¿sí? Eh, básicamente porque tenemos muy poco tiempo como para desarrollar, es un tema enorme, la verdad, ¿no? eh... Bien, bueno, esto es un poco lo que les contaba recién, ¿sí? Refuerzos positivos a corto plazo y negativos a largo, ¿sí? Entonces se instala el problema. Ahora me gustaría contarles un poquitito de qué hablamos cuando hablamos de mindfulness, ¿sí? Seguramente algunos de ustedes acá ya saben, pero bueno, como para introducir un poquito, eh, la, la mindfulness es básicamente una práctica, ¿sí? Y esta práctica puede ser tanto formal como informal, ¿sí? La práctica formal tiene más que ver con la meditación propiamente dicha, ¿sí? Mientras que la práctica informal eh, tiene que ver con poder estar en un estado mindful, mientras se desarrollan las actividades cotidianas de la vida. ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito eh, eh, bueno, en qué consiste exactamente la práctica. ¿sí? Como ustedes saben, básicamente se trata de traer la atención hacia el momento presente, eh, pero esto lo hacemos con un una actitud eh, particular. Lo que quiero decir es que no se trata simplemente de traer la atención al momento presente, sino que además esto hay que hacerlo con una actitud de aceptación, de apertura y ecuanimidad. ¿sí? Es decir, eh, con, con estas características. ¿sí? Eh, la práctica de mindfulness tiene básicamente como tres componentes distintos. Por un lado el primer componente eh, es la concentración, el desarrollo de la concentración y para esto lo que hacemos básicamente es utilizar eh, en general eh, la respiración como un objeto sobre el cual llevar la atención. ¿Sí? Entonces simplemente cerramos los ojos, nos focalizamos en esta zona del cuerpo, también podemos focalizarnos en una zona amplia y mantenemos la atención en las sensaciones de la respiración, el aire que entra, el aire que sale ¿sí? y las sensaciones del roce de ese aire. Esta es la primera práctica que más se utiliza en Mindfulness porque necesitamos primero desarrollar la concentración justamente para después pasar a la siguiente práctica. Esta práctica se llama Anapana en, eh, en idioma Pali, ¿sí? el Pali es el idioma eh, de, la, de la India eh, en la época en la que eh, surgió el budismo. Eh, la siguiente práctica consiste básicamente en ampliar eh, la atención hacia cualquier objeto, eh, de la realidad interior y exterior, ¿sí? Entonces pasamos de focalizar la atención en la respiración a llevar esta atención hacia cualquier otra sensación física, hacia los eh, estados emocionales, hacia pensamientos, eh, objetos, sonidos, imágenes, ¿sí? eh, Y por último, la otra práctica, ¿sí? es la práctica de eh, la compasión, de la que estuvo hablando Eduardo eh, eh, bastante, ¿sí? Eh, a ver, la idea entonces de esta práctica consistiría básicamente en poder convivir con cualquier sensación física, con cualquier estado emocional, o con cualquier pensamiento, pero hacerlo en base a esta actitud ¿sí? de apertura y de aceptación. Eh, entonces, lo que, lo que logramos acá es eh, modificar la forma en la que nos relacionamos con aquello que nos sucede, ¿sí? Bien. Bueno, esto es lo que hablábamos recién, ¿sí? Sin juzgar y sin categorizar. Se trata entonces de observar sin reaccionar a lo observado, ¿sí? o notando la reacción, hay reacciones que eh, son inevitables, ¿sí? una reacción puede ser un pensamiento simplemente frente a un estado emocional o a una eh, sensación física. Bueno, esto lo vamos a pasar por ahora eh, porque yo lo que quisiera es mostrarles un poquito cómo funciona. Eh, la práctica de Mindfulness en un tratamiento de adicciones. ¿sí? Básicamente, eh, como decíamos antes, ¿sí? las adicciones, el consumo, es una forma de regular las emociones. ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tratar con un paciente adicto? Bueno, eh, básicamente enseñarle nuevas estrategias de regulación emocional. ¿sí? Ahí es el punto en el que... Eh, eh, la, la mindfulness puede ser eh, efectiva en este tipo de tratamientos. ¿sí? Aquí lo que tenemos es básicamente el modelo eh, completo de adicción, ¿sí? desarrollado por Beck, Newman. ¿Sí? Tenemos un estímulo activador, ¿sí? este estímulo puede ser interno o externo, un estímulo interno podría ser, por ejemplo, un estado de aburrimiento. ¿Sí? Un estímulo externo podría ser eh, ver cómo otra persona está consumiendo o pasar por un lugar en donde frecuentemente esta persona consumía. ¿sí? Eso dispara una serie de creencias que facilitan el consumo, ¿sí? pensamientos automáticos y sensaciones de, eh, perdón, el craving. ¿sí? El craving eh, se traduce básicamente como deseo irrefrenable de consumo, pero... Eh, piensen en que no solo se trata digo, no solo el craving tiene un componente cognitivo, tiene también un componente de activación fisiológica muy eh, cercano a la activación fisiológica propia de los estados de ansiedad ¿sí? eh, entonces es una especie de deseo que el paciente siente con todo el cuerpo, no es solo la idea de ir a consumir algo ¿sí? eh, bien una vez que aparece el craving, eh, aparecen ciertas creencias que facilitan la posibilidad de la recaída, ¿sí? y ya en ese punto está el paciente centrado en las este, estrategias instrumentales para conseguir la sustancia, eh, básicamente ya digamos, eh, la respuesta llega hasta el final, ¿no es cierto? Hasta el consumo. ¿sí? Eh... Ahora, ¿cómo podríamos utilizar Mindfulness dentro de esta cadena como para eh, ayudar al paciente a eh, generar otra respuesta? ¿Sí? Un minuto, bueno. Eh, en principio... El eh, tiempo no es compasivo. Sí, no, no, el tiempo para nada. Bueno, eh, a ver, básicamente, si ¿sí? aparece el estímulo, sea interno o externo, ¿sí? sea interno un estado de aburrimiento o lo que sea, lo que me permite la práctica del mindfulness es relacionarme de otra manera con esa emoción y con ese estado interno, y, y lo más importante, no reaccionar a él. ¿sí? Eh, entonces, a partir de ahí, yo puedo ayudar a los pacientes a convivir con estos estados internos Evitando que se eh, desarrolle todo el resto de la respuesta. ¿sí? Lo mismo con las sensaciones de craving. Puedo ayudar a los pacientes a observar estas sensaciones sin reaccionar a ellas yendo a consumir. ¿sí? Además, en el punto de las creencias y los pensamientos automáticos, también puedo ayudar al paciente a entrenarlo a observar estos pensamientos de la misma manera, sin reaccionar a ellos. ¿sí? Aquí. Con esta práctica no buscamos modificar una creencia por otra, no buscamos modificar un contenido mental por otro, sino simplemente observar el contenido mental que aparece en el momento presente y dejarlo pasar sin reaccionar. ¿sí? Bueno, eh, nada. <risa> eh, bueno, esto, ¿sí? sirve como estrategia para regular las emociones, sirve para distanciarse de creencias y pensamientos automáticos y genera mayor eh, tolerancia a sensaciones eh, físicas relacionadas con el craving. ¿sí? Esto que les decía recién. Además de promover un grado mayor de conciencia en el proceso que lleva al consum del consumo al consumo o a la recaída. sí. A este... Ah, no se puede ir para atrás. Bueno a todo ese circuito que le mostré recién, ¿sí? la idea es poder tener un grado de conciencia mayor sobre todo ese circuito. Listo, bueno. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Jerónimo por ajustarte al tiempo también. Eh, privilegiamos un poco que participe más gente con menos tiempo. Ahora va a comenzar su disertación la licenciada Laura Casanjian. La licenciada Laura Casanjian es licenciada en Psicología también de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la cátedra eh, 2 de Clínica Psicológica y Psicoterapias, eh, cuyo titular es Eduardo. Y trabaja con pacientes con trastorno límite de la personalidad. Así que bueno, también tendrá sus 10 minutos de fama. 12, me pareciera. ¿Son 12? Bueno. Hola, ¿cómo están? Eh, tal vez repita algunas cosas, pero bueno, ahora finalmente lo que Eduardo mencionó, yo voy a hablar de la terapia dialéctico-conductual, especialmente de una experiencia clínica eh, que estamos llevando a cabo con Guillermo Lencioni, que en este momento está volviendo a la Argentina, por eso no, no nos acompaña, eh, en la clínica privada Banfield, tanto en la sede de Capital como en la clínica, propiamente dicho, en Banfield. Eh, por lo cual, a nivel teórico vamos a ver solo algunos conceptos que nos permitan entender, que, que yo les pueda explicar, ¿sí? lo que estamos haciendo. Terapia dialéctico-conductual, ¿sí? en inglés, DBT. marshall Linehan. En principio, esta terapia se desarrolla para el trastorno límite de la personalidad. Luego, ¿sí? eh, se es probada también e investigada con buenos resultados para otras problemáticas que comparten la desregulación emocional. Ahora lo vamos a ver un poco qué es la desregulación emocional. ¿sí? Pero eh, en principio son pacientes eh, con conductas muy problemáticas, conductas de riesgo, eh, intentos suicidas y ideación crónica de suicidio. El primer concepto que les quería presentar es el de vulnerabilidad emocional. Ustedes, para entender estos pacientes, estas personas, es importante, y esto también se los explicamos eh, a ellos mismos y cuando tenemos entrevistas con familiares también, tienen mayor sensibilidad. ¿Qué significa? Bueno, ahí ven un poco el estallido, eh, pero esto se refiere a que un amplio ¿Sí? una amplia gama de estímulos puede provocar la respuesta emocional, una respuesta emocional que va a ser particularmente intensa. ¿De qué estoy hablando? Muchas cosas, ¿sí? cosas eh, la mirada de los demás, eh, sensaciones internas también. Eh, cualquier evento puede llegar a disparar, por ejemplo, la tristeza, por ejemplo, la ira, por ejemplo, el miedo y cualquier otra emoción pero de un modo muy intenso. Y una vez que esto se activa, tarda mucho en volver, en volver a bajar, en calmarse. Tiene mucha dificultad para retornar a la calma. Ahora bien, para poder entender, porque esto no alcanza, eh, para poder entender por qué la desregulación emocional, Marsha Linehan plantea que estos, estos pacientes experimentan ¿sí? eh, un, digamos, en un contexto invalidante. ¿Qué significa esto? Vamos a estar hablando de un, un ambiente, ¿sí? puede ser en principio la familia, que no, no le da lugar a lo que siente, no le da lugar a lo que piensa. Ya sea que lo minimiza, ya sea que responde de un modo... Eh, muy extremo a lo que la persona está sintiendo. Imagínense un chiquito ¿sí? que siente de un modo tal vez eh, diferente al resto de las personas y no es entendido y en ese punto siente algo y le dicen vos no podés sentir esto, no te podés sentir así, esto no era para tanto. En principio nos parece algo bastante natural, lo hemos escuchado, es más, tal vez lo hayamos dicho nosotros, ¿no? Alguna amiga, alguien, tal vez le dijimos esto. El punto es que esta persona con mayor vulnerabilidad emocional lo vive como invalidante, lo vive y empieza a dudar y empieza a cuestionarse y de ahí pasamos a la autoinvalidación. Es decir, ya no necesita al contexto... La propia persona se invalida lo que siente, se invalida lo que piensa y se invalida lo que hace también. Empieza a castigarse por su propia vulnerabilidad o bien empieza a bloquear lo que siente. Es otro modo de autoinvalidarse también. Eh, el conjunto entre, ¿sí? el juego entre la vulnerabilidad emocional y el ambiente invalidante nos genera un déficit en la regulación de las emociones. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de regulación emocional? Básicamente de mucha inestabilidad a nivel de la identidad, inestabilidad en lo cognitivo, inestabilidad en las emociones, por supuesto, y también a nivel conductual y en los vínculos interpersonales. Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Cinco minutos? Más dos. Bueno, eh, hay distintas consecuencias, ¿sí? En la desregulación emocional, como yo les decía algunas, pero lo que nos, lo que nos interesa resaltar en este momento como un primer acercamiento, probablemente para la mayoría eh, que son estudiantes, cuando nosotros hablamos de conductas, conductas problemas y el, el ejemplo clásico es, bueno, los cortes, ¿sí? Los cortes eh, en brazos, en piernas, o bien, como decía Jerónimo, distintas conductas de consumo, ya sea de alcohol eh, o de sustancias, o a veces pueden golpear a otras personas o lastimarse a sí mismo de distintas maneras. Pueden ser atracones y demás conductas. Nosotros las vamos a entender... No, como muchas veces pueden llegar a escuchar, lamentablemente, en la clínica o en esta institución, eh, como conductas que son para manipular, que son llamados de atención, vamos a sacar todo esto de nuestra mente y vamos a tratar de entender que estas conductas son un intento por regular esas, esas emociones, esas emociones que se sienten descontroladas, que se sienten en forma desesperadas y es un modo aprendido ¿sí? claramente disfuncional pero que funciona en parte aunque con unas consecuencias muy negativas para regular la emoción eh, hay distintos componentes en el tratamiento DBT los tienen arriba, me voy a apurar y el debate siempre es adopto el tratamiento como fue probado y validado o lo adapto bueno no nos ha quedado otra que adaptarlo sí, en función de que trabajamos en una clínica con obras sociales y prepagas lo cual son calculen 30 sesiones anuales y esto nos limita no podemos hacer sesiones individuales y grupales en la misma semana porque en muy poco tiempo se quedarían sin ningún tipo de cobertura por lo cual eh, resolvimos eh, crear un grupo de habilidades más supervisión eh, del terapeuta y sostén al terapeuta bien estos son nuestros pacientes un poco se los ya se los describí y los pasos que recorren en la institución muchos previamente a esto vienen de alguna internación o de varias internaciones en otros casos no y hacemos terapia individual hasta que logramos una estabilización del paciente, ¿sí? Es decir, que haya pasado al menos dos meses mínimo, eh, que ya no presenten ¿sí? eh, conductas de mucho riesgo, de, de alto riesgo, que ya no tengan ideación crónica de suicidio. Eh, y a partir de ahí, dejan de tener la terapia individual y pasan al grupo, Ok, eh, perdón, estoy viendo mi tiempo, eh, que es limitado. Pasa al grupo de habilidades en donde se siguen reforzando habilidades que ya se venían trabajando en terapia individual, pero esta forma se hace grupal. Eh, son, es un encuentro una vez por semana, eh, en uno de los grupos lo coordina Guillermo y yo soy su coterapeuta, en el otro lo coordino yo. Eh, la cantidad de pacientes... Eh, varía un poco en función si somos los dos o uno solo, y trabajamos con fichas, ¿sí? fichas de Marshall Lineham de este tratamiento, en el cual se van trabajando una habilidad eh, en, cada, en cada encuentro. Se, da, se discuten, ¿sí? se les explica, cada uno da sus ejemplos, y después se da tarea para que lo puedan aplicar en la semana, que es finalmente lo que se busca, que puedan Llevarlo a la práctica. Los cuatro módulos de habilidades, la mente sabia, que había mencionado Eduardo, ¿sí? este equilibrio entre la mente emocional eh, y la mente racional es, digamos, una de las habilidades que vamos a estar buscando todo el tiempo. Eh, bien, como también nuestro tiempo es limitado, eh, no solo acá, sino también en, la, en las sesiones, tenemos una selección ¿sí? de habilidades con las que más trabajamos, dentro de todas las habilidades que son propias del tratamiento. Y obviamente la que se requiere en función también de, ciertos, de ciertas situaciones específicas. Yo quisiera hablarles de la validación en estos dos minutos que me quedan. Dos minutos. Eh, ¿Por qué validación? Porque a pesar de que es un... Es una de las más complejos y, y claramente no me va a, a hacer suficiente este tiempo. Sí quería al menos dejárselos planteados porque me parece que es una de las herramientas más importantes para los terapeutas. Eh, no solo para los pacientes, sino para nosotros. Y va a marcar la diferencia y esto les va a permitir también acercarse a los pacientes de otro modo y poder eh, realmente crear una buena alianza terapéutica a ver eh, si vieron intensamente y los que no los invito a verla eh, hay una parte que es un buen ejemplo de cómo se puede invalidar y no invalidar tal vez en el sentido más eh, que todos entendemos como golpear o insultar etcétera sino que hay otros modos también en los cuales puede ser invalidante nuestra respuesta eh, tenemos a Bing Bong eh, sufriendo y la alegría que trata de animarlo, ¿sí? ¿Pero qué pasa? No está reconociendo lo que siente, ¿sí? No está reconociendo que está triste y que tiene motivos para estar triste, esto se llama causas suficientes. La tristeza, ¿sí? En cambio, le dice, eh, lamento mucho lo que te pasó, sí, es triste, Bien, Y eso es lo que permite que pueda regular sus emociones y finalmente ponerse en acción y seguir su camino. ¿Bien? Entonces, la alegría le pregunta, ¿cómo hiciste eso? Escuché lo que dijo. Ese es el primer nivel de la validación. La validación tiene seis niveles y el primero eh, es la escucha, ¿sí? la escucha atenta, eh, y es principalmente cuando hablamos de validación, estamos hablando de aceptación que Lo que no significa que estamos de acuerdo, lo que no significa que le decimos, dale, seguí haciendo lo que estás haciendo, porque claramente hay muchas cosas que va a tener que cambiar la persona, pero no lo podemos hacer si lo estamos haciendo juzgándolo, no podemos hacer si no reconocemos que tiene un sentido eso que estás haciendo o pensando o sintiendo. Bueno, eso ya termino, ya termino, ya termino. Lamento eh, mucho pero el tiempo se es, termina. Mi último minutito. Solamente para decir, eh, estamos evaluando a ver cómo lo vamos a medir, pero en principio eh, lo que hemos observado es que se registra mayor adherencia al tratamiento, tanto psicofarmacológico, aquellos que lo realizan, eh, como en el tratamiento nuestro, los pacientes antes abandonaban los tratamientos, pasaban poco tiempo con cada terapeuta y logran mantener este espacio y no han vuelto a presentar ideación suicida o al menos no de un modo crónico. Eh, no han realizado conductas suicidas en ningún caso. No han vuelto a tener internaciones ¿sí? hasta el momento. En esto, eh, esto lleva dos años. No todos los pacientes llevan dos años, pero sí nuestra experiencia. Eh, bueno, un poco de bibliografía y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Laura por ajustarte al tiempo, dentro de todo, <risa> más o menos, más o menos al tiempo. Eh, vamos vamos a dar algún lugar para, somos muchos, pero vamos a dar un lugar para dos o dos preguntitas eh, al final de las presentaciones. Sí, Así que si tienen preguntas para la presentación de Jerónimo o para la presentación de Laura, tomen nota y las hacemos al final de la mesa. Ahora va a presentar Matías Salgado. Eh, Matías es licenciado en psicología también de la Universidad de Buenos Aires. Todos licenciados de la Universidad de Buenos Aires. Él es especialista en psicoterapia y es actual jefe de residentes de psicología clínica del de hospital Tornú. Así que bueno, adelante. Bueno, muchas gracias Cristian, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar de lo que es la terapia de exposición y de los aportes innovadores que hace Michelle Kraske a través del modelo de aprendizaje inhibitorio para potenciar los resultados del tratamiento. Ya viene la presentación. Bueno, les voy, les voy comentando igual. Claro, mezclamos. Ya va a llegar ese punto igual. Pero bueno... Mientras aprovecho y gano los minutos, les comento. Michelle Kraske es eh, directora del Centro de Investigaciones de la Universidad de California. Es... tocando este de acá. Genial. Bueno, y les decía que, bueno, ella es una referente internacional actualmente en cuanto a trastornos de ansiedad y en el año 2014 publicó junto a su equipo un paper muy extenso, muy rico y muy importante para todos los que trabajamos o nos interesan los trastornos de ansiedad. Si bien, ahí está el paper, si bien ella sabía que las terapias de exposición como se venían haciendo eran altamente efectivas, también encontró que entre un 40 y un 50% de los pacientes no conseguían resultados clínicamente significativos. Entonces, eso la llevó a estudiar cuáles son los mecanismos que se ponen en juego cada vez que hacemos una exposición y cómo hacer para tener mejores resultados. Cuando estaba haciendo mi entrenamiento en el Hospital Motley en, en Inglaterra, este es el hospital, tenía una paciente de 47 años que había desarrollado un cuadros de estrés postraumático después de haber sido atacada por un perro. A partir de ahí, los perros se le volvieron amenazantes. Decimos que desarrolló una serie de asociaciones excitatorias. Entonces, con el tratamiento desarrolló lo que llamamos asociaciones inhibitorias. Es decir, a partir de ahí los perros ya no se le volvían amenazantes o, por ejemplo, podía disfrutar de estar con perros. Muy bien, supongamos que en este momento ahora la paciente está caminando por las calles de Londres y se cruza con un perro. Muy bien, ¿cuál de estas dos series de, aso de asociaciones, cuál de estos dos significados se va a disparar? Bueno, lo que encontró Kraske es que Primero, estos dos significados compiten entre sí. Los dos van a estar en la memoria y se va a evocar uno de los dos. Y el nivel de habituación que hubo durante la exposición poco tiene que ver con cuál de los dos va a evocarse. Sino más bien, lo que tiene que ver es cuán potente fue ese aprendizaje. Es decir, cuánto aprendió la paciente de que los perros no son amenazantes. Teniendo en cuenta que la balanza va a estar siempre inclinada para el lado amenazante, porque ese tipo de aprendizaje es mucho más potente, está mucho más generalizado y es mucho más accesible. Y además, variables como el paso del tiempo desde que terminó la exposición, los cambios de contexto y todos los eventos adversos que pueda sufrir la persona, tanto relacionados con el estímulo o no relacionados, van a inclinar la balanza para aquel lado. Entonces, acá viene la clave. Lo importante, el éxito de la terapia de exposición va a estar en que podamos desarrollar un aprendizaje que sea lo suficientemente potente y accesible para que inhiba el aprendizaje anterior. Y ya la brújula no nos va, digamos, el norte va a estar acá y no tanto. ¿En cuánto se redujo el miedo durante la exposición? Muy bien. A nivel clínico, ¿cómo hacemos para potenciar ese aprendizaje y hacerlo más accesible? Kraske propone una serie de estrategias. La primera es diseñar los tratamientos de manera tal que desconfirmen lo máximo posible las expectativas amenazantes que tenía la paciente. Cuanto mayor sea la discrepancia entre la expectativa amenazante y la experiencia, mayor potencia va a tener ese aprendizaje. Y por lo tanto vamos a tratar de que el paciente no lleve adelante conductas de seguridad. ¿Por qué? Porque van a disminuir esa expectativa. A la vez, volvemos para atrás, a la vez después de, de pasar por la exposición, vamos a hacer un trabajo de consolidación de lo aprendido. Y solo lo vamos a hacer a través de la reestructuración cognitiva, pero solo en la fase posterior. ¿Por qué? Porque si lo hacemos antes, vamos a estar reduciendo también la expectativa del paciente de que algo malo suceda y entonces disminuye la potencia del aprendizaje. También vamos a hacer, digamos, vamos a intensificar la exposición. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a exponer al paciente no solo a un estímulo, sino a varios estímulos que predicen la misma amenaza. Les cuento otro caso: un paciente de Argentina, un paciente de 23 años que viene por pánico por un cuadro de pánico y agorafobia, que tiene el temor de que si tiene un ataque de pánico se va a morir ahogado o que va a, intenta, va a agarrar un cuchillo se va a cortar y se va a intentar suicidar. Esos son los temores que tienen. Entonces, en una del en una de las sesiones, cuando diseñamos la exposición a las sensaciones corporales, también lo que hacemos es combinar esta exposición con el estímulo que predice la expectativa amenazante de querer suicidarse, que para él era un cuchillo tramontina. ¿Sí? Entonces, la exposición es a, los, a, los, a las sensaciones corporales y al cuchillo al mismo tiempo. Y esa exposición, imagínense la amenaza que tiene para el paciente, el nivel de amenaza que tiene para el paciente esa exposición, es lo suficientemente potente para generar un aprendizaje muy fuerte que con esa sesión ya alcanzó para desconfirmar esa creencia. A la vez, que nos pide que, seamos, eh, que variemos eh, la forma en que el paciente se acerca al estímulo, que seamos cre creativos en ese sentido. Entonces, por ejemplo, esto lo que cambia es la manera en que nos llevamos con la famosa lista de situaciones evitadas. ¿sí? Habitualmente, ¿qué hacemos? Vamos escalando gradualmente situación por situación. Lo que Crash que propone es que variemos, que vayamos saltando de situación en situación y de hecho que intentemos siempre ir a la que más miedo le da, porque es la que va a ser más potente a nivel de aprendizaje. El hecho de variar la manera en que se acerca al estímulo, va a hacer que las personas desarrollen una mayor capacidad de tolerar el miedo, y a la vez va a permitir una mayor generalización de ese aprendizaje. De la misma manera, que propone variar, digamos que variemos el contexto, que no hagamos la exposición siempre en el mismo contexto. ¿Por qué? Porque el aprendizaje inhibitorio está muy atado al contexto y si lo que el paciente aprende, lo aprende dentro del consultorio, le va a servir solo para dentro del consultorio. ¿sí? Ejemplo del mismo paciente que les comentaba antes. Tenía temor a viajar en colectivo porque pensaba que se iba a ahogar y se iba a morir. Muy bien, entonces la exposición fue a viajar en colectivo, pero no siempre al mismo colectivo, sino a distintas líneas de colectivo, en distintos horarios y haciendo distintos trayectos. Se entiende el tema de la variabilidad, cuanto más variemos, mejor. A la vez, se encontró que el uso de procesamiento verbal en respuesta a estados emocionales permite el desarrollo del aprendizaje inhibitorio. Y esto es tan simple como que el paciente diga, me da miedo viajar en colectivo, pero igual estoy acá, igual lo hago. Eso lo que le permite es tolerar más el malestar que está sintiendo y aceptar el estado emocional que siente sin querer cambiarlo. Por último, está lo que se llama valencia negativa. ¿Esto a qué se refiere? Lo que encontró Kraske es que por más que nosotros avancemos en la exposición, mientras el paciente siga teniendo cierto como rechazo o desagrado por el estímulo, sigue estando vulnerable a que retorne el miedo en el futuro. Entonces, tenemos que trabajar generando estados afectivos positivos para que justamente cambie la valencia que tiene el paciente en relación al estímulo fobígeno. Entonces, para terminar, como conclusiones... La reducción del miedo dentro de la sesión no es un buen predictor de los resultados a largo plazo. Por eso, tenemos que diseñar los tratamientos para que el paciente desarrolle un aprendizaje lo más fuerte posible y más accesible posible y no enfocarlo a que el paciente se habitúe o no. Que puede llegar a pasar y por lo general sucede, pero ese no va a ser nuestro norte. Entonces vamos a pasar de la famosa regla de que el paciente se queda en la situación hasta que el miedo disminuya, a pensar bueno qué es lo que este paciente tiene que aprender para estar menos evitativo, evitativo y ser más funcional. Y por último, el éxito, encontró Kraske que el éxito de las terapias de exposición depende entonces no de la habituación, sino de esa fortaleza y accesibilidad del aprendizaje inhibitorio. Muchas gracias. Bueno, impecable con el tiempo, Matías. <risa> Vamos entonces a dar lugar a las preguntas. ¿Sí? Si quieren los, los expositores se pueden acercar. Si ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerles? Sí, por acá. En voz alta. Yo la repito. Repito la pregunta, ¿en qué momento, para todos escuchen, en qué momento del tratamiento de adicciones se utiliza la estrategia de Mindfulness? Si grupal, individual, etcétera? Bien, eh, en principio eh, Mindfulness ha dado buenos resultados para la prevención de recaídas. Esto quiere decir que la idea es comenzar la práctica en un momento eh, un poco avanzado del tratamiento, ¿no? en la primera instancia del tratamiento, en donde hay otras técnicas que son mucho más efectivas para cortar el consumo, por ejemplo, el control de estímulos, ¿sí? justamente hacer que las personas, ¿sí? recuerdan ese circuito, eh, no se expongan a estímulos que eh, disparan las creencias, los pensamientos y el craving. ¿sí? Eh, entonces... La práctica de mindfulness tiene más que ver con la prevención de recaídas, por lo menos dio mejores resultados ahí de acuerdo a investigaciones. ¿sí? A mí me parece que falta mucho eh, en cuanto a investigaciones para ir precisando los métodos y qué tipo de práctica de mindfulness es más apropiada también para los tratamientos de pacientes adictos. ¿sí? No sé si está más o menos... Eh, Eh, mira, la práctica de mindfulness se puede hacer en ambos contextos Tanto en eh, individual como en grupal ¿sí? eh, Si es en grupal eh, Tiene que ser en un grupo En donde los pacientes más o menos estén en un mismo nivel de tratamiento ¿sí? eh, de tratamiento, no, Un grupo de inicio en donde los pacientes todavía están en consumo eh, Todavía están como... Eh, aprendiendo las primeras estrategias para parar. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Sí. Sí, básicamente son esas tres estructuras. Este, a ver, yo insisto con esto, digamos, la, la, la idea de Gilbert es tomar algunos conocimientos acerca de la evolución del cerebro para pensar la psicoterapia, no es que es una extensión de la neurociencia directa al tratamiento o este tipo de cosas. ¿sí? Concretamente lo que quiere decir es tienes esta parte del cerebro que es muy, muy, muy antigua, que es el mecanismo de defensa, que justamente se lo suele llamar cerebro reptil, porque la evolución empieza con los reptiles. El otro es el mamífero, que particularmente desarrollo de creo que es mi de la vía vagal, capacidad para el altruismo, etcétera, etcétera. Y con el desarrollo del neocórtex, sobre todo las capacidades de fantaseo, ir adelante en el tiempo, hacia atrás, etcétera. Lo que pasa es que las funciones de cuidado y las de defensa no estaban pensadas para combinarse con la capacidad de tener conciencia sobre eso. ¿Sí? Lo que yo siempre digo, los seres humanos, la especie tiene dos millones de años. Durante 1.900.000 años más o menos, los hombres y las mujeres vivieron juntos sin preguntarse nosotros qué somos. Porque carecían de esa capacidad. Entonces todas las relaciones entre hombres y mujeres durante 1.900.000 años son completamente distintas de las contemporáneas porque ahora tu cerebro tiene esa capacidad. Bueno, lamentablemente no tenemos mucho tiempo más, así que vamos a pasar a la segunda mesa de disertantes. Les agradecemos a los que acaban de presentar. Un aplauso para ellos. What up?